Hola qué tal mis estimados amigos Stream Basers sean bienvenidos al primer video del año 2022 espero que tengan un excelente inicio de año amigos y también lo que resta del año sea bastante bueno para ustedes, nuevos proyectos de base, etc amigos espero que les vaya al 100 y pues aquí estamos amigos con este nuevo video en el cual como les mencioné en el video donde fabricamos el cajón para el subwoofer JBL de 12 pulgadas Que pues si llegamos a la meta de likes les iba a compartir el diseño Para que ustedes pudieran fabricar ese cajón acústico Así es que pues aquí se los vengo a mostrar amigos Y pues bueno amigos aquí como pueden observar aquí lo tengo en Solidworks Y pues bueno comencemos Vayan por su lápiz o pues donde ustedes gusten apuntar y pues vamos a comenzar con la parte de enfrente amigos, para eh, la tapa frontal como pueden observar, ah por cierto antes de comenzar a mencionarles eh, las medidas como les mencioné en el video del cajón que fabricamos, este cajón acústico cuenta con 1.6 pies cúbicos netos y está entonado a 34 Hz Y está diseñado especialmente para ese subwoofer JBL amigos, para sacarle el mayor provecho posible para que ustedes fabriquen este cajón acústico Van a ocupar MDF De 15 milímetros Yo lo hice de esa manera Porque pues era el MDF Que tenía disponible En ese, en ese momento Y pues bueno eh, Yo le puse doble tapa frontal Y van a ocupar 12 MDF De 54.4 Este lo redondeamos Por 35. Punto 1. De esos van a ser dos piezas, amigos, que van a ser las dos tapas frontales. Como pueden observar, pues la primera tapa frontal tiene el orificio del subwoofer más chico, porque pues esto es donde se atornilla el subwoofer. Y la segunda tapa frontal yo lo quise dejar como al ras, como lo vieron. En el video anterior Por eso el orificio es más grande Ustedes lo pueden hacer de esa manera O pueden poner las dos tapas frontales Con el orificio de 27.94 centímetros Esas son las tapas frontales Vamos con las laterales Vamos a ocupar una tapa lateral De 35.1 por 31.4 de esa nada más es una amigos. Vamos ahora con la tapa de atrás. Para la tapa trasera van a ocupar un MDF que mida 60.1 centímetros por 35.1. Esa es para la parte trasera, también solo es una pieza. Y para el lateral derecho que conforma también parte de nuestro por de entonación, 35.1 por 34.4. Estos, como sabrán, pues los redondeamos, amigos. Para la tapa inferior y superior vamos a ocupar dos MDFs de 60.1 por 35.9. Que pues, lo tenemos aquí De esas van a ser dos piezas amigos Fácil, sencillo Vamos ya solo con el por de entonación Para el por de entonación van a necesitar Me dejen acercar Un MDF de 26.3 por 35.1 Ese es el port 1 y para el por 2 Que es bastante largo Como pueden observar Vamos a ocupar un MDF Igual de 35.1 Por 46.3 Ese es parte del por de entonación Amigos, no lo es todo Ya que como, bueno si vieron el video anterior En esta parte de aquí Dejen acercar en esta parte de aquí agregué dos MDFs de 18 milímetros Hacia lo alto, aquí les estaré pasando algunas tomas Para que pues, puedan este, darse una mejor idea Pero el chiste amigos, que de aquí acá tiene que llevar un MDF Que mida 3.6 centímetros por los 35.1 que tenemos aquí porque eh, si solamente lo dejan así amigos la frecuencia va a subir un poco si lo quieren dejar así pues es bajo pues también a su propio riesgo se puede decir que aunque pues así puede que suene bien solo que pues va no va a dar frecuencias tan bajas así es que si quieren agregar esos 3.6 centímetros se los recomiendo bastante, amigos. Y si lo quieren hacer de la forma que yo lo hice, pues ahí tienen también el video. Y pues prácticamente, amigos, esos son todos los cortes que necesitan para fabricar este cajón acústico. Como les menciono, muy sencillo. Recuerden, es muy importante que utilicen MDF de 15 milímetros para, pues prácticamente... Casi todos los cortes, solamente el la última parte de nuestro port, eh, pueden poner dos MDFs juntos de 1.8 milímetros, perdón, de 1.8 centímetros o 18 milímetros y ya juntando los dos se hacen 3.6 centímetros. O solamente poner un solo tramo que mida también 15, que sea de 15 milímetros de espesor, pero que... De aquí a acá mida eh, 3.6 centímetros Y pues eso es todo amigos Espero que les sirva este diseño de este cajón acústico eh, Sé que muchos lo van a aprovechar Y pues de eso se trata Que ustedes lo utilicen Y que los pongan a prueba en sus equipos de audios eh, yo en lo particular pues ya le hice la prueba también como pueden observar en el video donde fabricamos este cajón acústico Y sonó bastante bien amigos, para la potencia del subwoofer eh, la gama también que pues es un subwoofer económico Estaba bastante bien así es que pues recomendado si ustedes lo quieren fabricar Ahí lo tienen amigos, espero que les sirva Y si así es, por favor apoyen dejando su pulgar arriba Que eso me ayuda bastante Ah, otra cosa, por último amigos Si ustedes quieren agregar unos cortes en 45 grados eh, Por ejemplo en esta esquina, también acá Y en esta parte de acá Pues también se los pueden agregar en esta parte amigos No les recomiendo poner O en esta otra porque se va a reducir El tamaño del port y ahí ya va a cambiar La frecuencia Y pues bueno, eso es todo Muchísimas gracias por ver este video eh, Como se los mencioné Ya antes espero que tengan Un excelente inicio de año 2022 Y pues siga Lleno de bass <ríe> Muchas gracias por ver un saludo a todos y nos vemos en el próximo video con más AudioCab. Adiós. Viva el Beis.